Michael Junior López García, herido de bala por una multitud en el sector Vista Vistalvalle, Valle, luego que, en compañía de un hombre de nombre José Luis, supuestamente despojaron de un teléfono celular a una menor en dicha localidad, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl. Ellos saben y me di tiro porque tú ellos tú saben. ¿Y tú con él, la policía? Mentira. ¿Y quién le quitó el celular a la niña entonces? Eh, el otro que lo quitó, yo no. ¿Tú no entonces? ¿Pero por qué tú andabas con él? ¿Qué te dijo él? Él no me dijo nada, es lo que me dijo vamos allí. Yo le dije pues todo, pues vamos. ¿Tú desconocías entonces? ¿Para dónde ibas? No. Ajá, ah, entonces? Pues tú sabías. Que tío? Tío. No, yo no. no, yo no sabía nada. Tú es tío? lo que me dijo pues vamos allí, en una amiguita, ando una jevita mía. ¿Qué dijo él? Ah, bueno, pues según tú, entonces te engañó él. Y Engaño. entonces loco que estaba allá, ¿qué hizo él? No, el loco que estaba afuera, me disparó de una vez. Cuando vio que nosotros cruzamos, comenzó a leer de tiro. ¿Dónde está el anterior? Por allá, por la fortaleza. ¿De dónde tú eres, De Vite Ibai. ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Ah, trabajar ahí. Eh, yo trabajo en, en construcciones y lavadero. Y ntn tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.